Bueno, una vez que tenemos creada la plataforma, lo que podemos seguir, de, bueno, de distintas maneras, ¿no? Por supuesto, no hay un, un solo orden establecido. Lo que yo hago normalmente, una vez que ya tengo creada la plataforma, es empezar a crear el curso en sí. Es decir, el espacio que va a funcionar como aula virtual para esta materia, para este cuatrimestre. Después yo puedo, en esta misma plataforma, tener varios cursos para las distintas materias que doy, y continuar usándola el próximo cuatrimestre, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para crear un curso? Para empezar a tener el aula virtual de un espacio, de una unidad curricular. Voy a Administración del sitio. A la sección Cursos. Y le digo Crear un nuevo curso. ¿Cuál es el nombre completo del curso? En este caso, el que yo voy a crear va a ser Pasos para la creación de una aula virtual. Este es el nombre del curso. Me pide un nombre corto. Crear aula virtual. Ya, después vamos a ver para qué sirve. Y una categoría. Las categorías, claro, si yo tengo una plataforma en donde dicto, por ejemplo, materias de, distintos, de distintas instituciones o tengo distintas materias de distintos años, bueno, puedo agrupar los cursos por categorías. Si no tengo más de un curso, si tengo poquitos si no los quiero agrupar, dijo la categoría que viene por defecto que sería miscelánea. Igual podemos cambiarlo cambiar ese nombre por un nombre un poquito más lindo. Muy bien, bueno, puedo poner un resumen del curso, una descripción, por ahora dejamos todo así, guardar cambios y mostrar. Bueno, acá ya empiezan a aparecer publicidades por esto que decíamos de que este es un sitio eh, gratuito. ¿no? Bueno, entonces la siguiente pantalla es esta, participantes. Nos va a pedir que matriculemos a nuestros estudiantes, pero todavía no los creamos, si no creamos todavía a los usuarios, no podemos matricular a nadie. Así que continuar al contenido del curso. Muy bien. Y acá tenemos el aula vacía. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Así que ya tenemos creado el curso donde va a funcionar el aula virtual.